¿Qué pasa, tío? He comprado batidos. ¿Quieres? A ver... Mm. Tiene bolas. Sí, y están buenísimas. Mm. ¿Pero dónde coño...? ¿Dónde estás? Oh. Oye, ¿en serio no se juega con la comida? Oh. ¿En serio? ¿Pasta? ¿Vale? serio, para ya! ¿Dónde estás? ¿En serio dónde estás? Ay. ¿Quieres jugar a esto? Muy bien, pues jugamos. ¿En serio? ¿Te estoy diciendo que con la comida no se juega? Venga, hombre, si solo me estoy divirtiendo. ¿En serio? No sé qué te está pasando, pero basta ya. Mierda, tengo que hacer algo. ¿Qué cojones? ¿Dónde está? ¡No puede ser! No va a ser tan fácil acabar conmigo Mira lo que hemos llegado Yo solo quería pasármelo bien ¿De verdad hacía falta todo esto? ¿Para un poco de diversión? Además, seguro que ni lo has probado. ¡Has probado a morder las bolas! <ríe> está tremendo. No, si ya lo sé que está tremendo, ya lo sé. qué <ríe> Chicos, por ver el vídeo, pero ojo, porque esto no se acaba aquí. Porque podéis ganar un año de Wabble gratis. Pero Antón, dinos cómo. Muy fácil. Lo único que tienes que hacer es ir a la tienda más cercana que tengas de Wabble y escribir la mayor bola que se te ocurra. Y así entrarás en el sorteo. Y nada, chicos, simplemente deciros que si os ha gustado el vídeo, ya sabéis lo que tenéis que hacer, que es ¡PUM Like Waber. Nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. Mucha suerte a todos los que participéis para este pedazo de sorteo. Y nada, un beso no, ¿o ¿qué?